Eh, estoy con ah, Francisco Laneaga Con Francisco Francisco, ¿qué jugaste? Ah, True amigo True Draco, okay. ok eh, No lograste pasar al top 4 pero subiste a oh. un pelito, ¿no? Oh. A un pelito de hacerlo Entonces okay. eso ya es de, sí, de, no, no, no, no, no. de ganarse La verdad, eh, quedaste a nada de pasar al top sí. Así que estuvo chido Y pues ayer que jugué con tu deck La neta me gustó bastante Así que vamos a hacerle profile, ¿no? Claro, Entonces no. pues vamos a empezar Ok, voy a empezar con los monstruos ¿sí? El 21 porque está prohibido, está limitado. Está limitado ajá. Sí. Doble ash, ash, triple ignis y triple a la muchacha. Ok, entonces, de... todo de monstruo. Todo, todo, ¿verdad? Son todos los monstruos que usas, sí. no usas más No usas más. No consideras que esta cantidad de handraps es la suficiente para tu deck? No puedo jugar más handraps porque juego caro de maíz. Ok, entonces y no puedes arriesgar. No puedo arriesgarme a robar muchos monos o a tirarlas en el robo. Ok. Sí, eh, entonces pasamos a las magias o a las trampas. A ah, las trampas amigo. Ah. So, son nueve monos. Skidrain. Una Skidrain, ajá. Un Soul Drain, okay. porque había mucho Doki. La Imperia. La 21 de True Draco que revive. Tercia de Apocalipsis. Tercia de Eruption. Y doble Rival Drake. Ok. Esta... Esta te da juego, ¿no? Es muy sí, muy sí. buena. Son, es, digamos sería el, la cuart el, el cuatro cuarto skildren. Sí, sí, sí. Y la ventaja que tengo, que puedo tributarla como continua y todavía me quedan dos más. Okay. El cambio de skildren, la uno, o sea, ya está se chulo. Chegou, sí. La desventaja que les quieren, solo pago mil y hay que dar carta. En cambio, esta, si no controla el al final de mi turno se va al cementerio. Ok, pero no es difícil para ti mantener el. No, no, no es difícil. Y aparte de eso, um, la otra limitación que no puedo jugar cementerio. sí pero pues lo vale no lo sí, vale sí, sí. Negar el campo ahorita es mortal para muchos decks ¿no? pues entonces eh, entonces todas las trampas que juegas sí, sí, sí. la rivali que le parte su madre a casi ah, cualquiera todo. Que, que meta diferentes tipos partió la madre ayer sí. así que muy bueno sí sí funciona y sí. la soldren por burning sí. lo danger sí. lo Hockey, y... Para, había muchos de random como el Cosmo, el Cosmo no, no, no, no, no aquí va. Entonces eso le dan su madre al Danger, Goki, eh... Burning Kavis Burning y Cosmo. Y sí, ah, súper bien. Entonces vamos a pasar con las matchas, ¿no? Sí. De la pointa... ¿S -S sí, ¿Y cuál de todos los duelos que tuviste? ¿Cuál fue tu peor match? Goki, siempre ha sido Doki. Goki. Si no tengo.. Soul Drain, primer turno, es muy difícil controlar el cementerio porque no tengo nada que ni en cementerio, solo en campo. Ok, sí. ¿Voy sí. sí. con las magias? Sí, magias. ¿Solo una olla? Una pot no, nada no. Una pot porque no, o sea, es muy buena porque te da un más dos. Sí y aligerar deck pero eso de robar digamos de remover lo que ocupo esencialmente como la trampa o el mono que acaba de regresar que estaba que está uno a veces este güey cuando sale diagrama sube a 28 ¿Sí? y me puedo quitar varias cosas pero removerlo es andar con cuidado con la baraja de qué robar y qué activar que no activar sí triple de más ok triple de diag diagrama Tres Erika Tres Apocalipsis Doble Terra porque pues quedó a dos. Sí, doble duality okay. Para no robar la tercera porque es feo Y doble dedo con la hand traps okay. Sí, eso sería todo de magia okay. Entonces, pues sí, este, ¿No te afecta tanto la que solo esté a dos el terraforming o si lo sentiste muy fuerte? Pues, casi ni se sintió en tu caso en mi caso casi no porque el diagrama está tres sí. así que no tengo que batallar mucho para buscarlo lo puedo robar con las magias con las True Draco, dependiendo de lo que mande cementerio o con sí. la cara de maíz a veces cuando están las tres tierras robaba yo otro ya había gastado los diagramas sí. que eran cartas muertas creo que dos está muy bien quedó perfecto okay. sí. esto es todo de magias este vamos a pasar no hay extra, así que vamos a no pasar extra. al side. Sí, sí, sí, sí. Mi side. De... Ah, este field center es? me lo regalaron ayer, eh. Ajá, ah, la que te ganaste ayer. La que que ayer tuve no que dropear, pero. Te llevaste el último tirano que están pidiendo un chingo. Yo lo traté, lo gané para un niñito, pero se fue. Sí, le valió madre. O sea, no sí, yo le dije, que creo que lo va a querer ganar para ti. Y dijo, no, ya, sí. Se fue. Sí. Okay. Tres Red Reboot Para... Evenly Match, Mirror Match y... Altre sí porque la Evenly te la ponen y... sí me desmadra todo el campo y Es muerte, si es, sí. es muerte segura Para... lo mismo Ok, para que no te pongan ahí sí, la sí. Evenly sí. Si no robo esto, robo esto Y si robas dos, mucho Entonces en caso de es que sabes que te van a poner Evenly sí, sí. Van es las que las seis La Evenly ahorita como se abarató Porque salieron las latas, hay un chingo de güeyes que tienen... Evenly Evenly, Evenly Match entonces ya lo venías previsto sí, que... Tripio sí. sí, Permanence. Ok. O cualquier cosa. Los... Banner no los jugar ya que les tiran dedo y... ya, ya okay. chinga su madre. Cambio pero esto, aparte de que si lo aceteo, donde se active, no se puede... Bueno, puedes activar, pero no hay efecto. Sí y, y bayes, es un baler en sí, cualquier de la, la triple Every sí. la que odias pero ahí la tienes si sí, por... si sí, es que si me toca un mirror match me lo mejor que empiece y le tiro en él o, o cualquier cosa que expande mucho el goki ahí sí, sí, lo goki. toma esto también va para el goki la esfera de ya, la no de ra rato, sí. goki, paleozoico o ah. péndulos Bokeh parece oigo ¿Te encontraste P algún péndulo o no? Ninguno. Que... Sí, porque por lo que estaba viendo en el top 64, nada más hay un güey que sí. se metió con péndulo nada, de addition, Era un spam de Sky Striker. Me, me vino a tocar y se me hizo difícil, algo difícil ganarlo, ¿no? no porque fuera muy fuerte, sino que no sabía muy bien los efectos Un, un deck de ritual de maíz. De maíz. Se te hizo difícil el de mais. Sí, porque fue en segunda ronda y el tipo había ganado primero. ¡A la madre! Sí, y la última carta, dos. ¿Nada más una? Solo una. Eh, ok. Pues sí, está muy bien, Desde por para que le meta seis cartas exclusivamente para parar la... Sí, la Evenly. La Evenly, sí. La Evening para Mirror Match y Altergeist, que juegan muchas trampas. Sí. Sí, ahí trato de, de desmadrarlo. De hecho a mí me tocó un tipo que me activó una trampa de... Tío. Le tiré Emily Match, él me encadenó un Red Reboot, y le encadené el otro. Entonces le encadenaste un Red Reboot a su Red Reboot. sí Y ya se quedó con dos cartas y le volé todo el otro. Y en un duelo posterior fue, fue un Mirror Match True Draco, ahí. El tipo me dejó una trampa seteada, un, bueno, dos cartas seteadas, una carta boca arriba mágica, ¿Sí? un mono... Ah, la muchacha. Okay. La sí. muchacha No, no, te miento. Fue el Ignis. Ok, le fue Emily, Ignis y Seth. Y el campo. Ok. Le entro main, Standby, by draw, stand by main. Entro Batley, le tiró Emily, En cadena efecto de D, de, le tiro Ash. Ok. Ya. Ahí no más. Hasta ahí. Activo campo y ya. Lo desmadre. O sea, ya no me pudo dar la vuelta con eso. Sí. Pero por lo mismo, él me dijo que no alcanzó a conseguir los, los Imperial. Sí, sí los Imperial. que a nosotros nos mata... Cualquier cosa que les quiera sí. sí, sí, claro Eso fueron los, los, algunos de los duelos, pero sí, el, el matón matón fue el, el Gouki sí. no, no sea, ¿So te enfrentaste nada más a un Gouki o te enfrentaste un, no, a un Gouki no. Y es decir, sí, perdiste... Alcanzaron? Sí, perdí Perdí contra un Gouki y contra un Altergeist Pero el Altergeist... Le tiré y se quedó con una carta. Activo diagrama, activo una una magia, busco mi carta y efecto mi magia, pero no es un única set que tenía y era una waking de dragon. ¡Ah, la! Madre. Sí, sí. Me baja el pollo ese dragón. Es sí, malo, al, al, al, al, al, el, el inafectado. No, ese jamás bueno, en la vida. Y ya, ya, ya como no hay Masterpiece, este no se puede pasar ni por Ya no, no con nada, ya le estoy seguido y ya macho. ¿eh? Si sí, es que la Waking de Dragon sí. es brutal. Y más esa cosa que baja sí. inafectada. No, no, sí, sí, Creo ves. que tiene efecto de Born, si no me equivoco. Además de eso. Pero no sé si la lleguen a utilizar. Sí. Pero la verdad, ese pinche pollo. Ah, pero... no, sí, está bien, cabrón. No me esperaba la Waking. ¿Y sientes muy feo la falta de Masterpiece o sientes que el le sigue siendo muy jugable? Sí, siendo muy jugable, pero es que el, el boss monster del deck para tornar cartas ¿sí? era el masterpiece te Le quitaba cualquier cosa en cualquier final de turno, o sea, era el, el cabrón del, del deck. Sí, y ahorita Nos pues... al verde, pero aún así no... No, no, no compensa. No Ya compensa. no el boss monster, pero ahora es puro deck stun, quiero sí, pensar. puro ¿no? pegar, destruir, control en el campo. Claro. Eh, entonces, pues, muchísimas gracias por compartir tu deck. Okay. La de verdad está muy chido, ya no te doy de estas porque pues te la ganaste ayer, sí, así sí. que... Muchas gracias, gracias, está, gracias ¿no? a ustedes. Entonces, ¿algo más que quieras decir para general? Ah, saludos a la tienda de Animexis de Villahermosa, Alejandro Castillo, a Julián de Rasquín de Coatzacoalcos y a mis amigos de Manhattan de Villahermosa Transportación. Sponsored by, todos los nombres ahí nomás. Pues sí. desde neta muchas gracias por compartir tu, tu deck y una dedicación a ah, Cariños Cangre. Ah nomás, así que dedicatoria ahí sí. medio romántica no, no, no. Ni, ni. Sí. eso es todo Como tiene que ser en un video de Yugi sí. Mandarle dedicatoria a la novia, no puede sí, para que, yo se, para que no haya que, que me ocupo como gesto de la novia. Ah, la madre <risa> <risa> No pues, la neta, se ve que está muy chido Una lástima que te hayas quedado a uno no, de pasar no, al no, no. top pero, pues, ¿qué, ¿qué es uno, no? O sea, no, realmente uno, es, es claro, nada. 320 de, de mil, dos Sí, dada la cantidad de jugadores, estar a nada de pasar al top 64, eh. Eh, pues la meta está muy chido. ya Yo ya lo considero un buen, un buen resultado, ¿no? Este porque pues sí fue una masacre sí, 2616 jugadores creo que y fue. No, Oye, jugar fue. las nueve rondas ayer y salimos a la una de sí, mañana. Sí, sí, fue, fue, fue fatal. Entonces, sí. pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir tu deck. Eso no, ha sido no, todo. No, no, muchas gracias a ustedes. Entonces yo soy Alberto de Rincón del Violista y los estaré viendo en el siguiente video.